oportunidades que tienen los emprendedores aquellos emprendedores que les encanta la tecnología lo vamos a ver con el experto así que acompañamos negocios en digital 932 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios y digital. El podcast, ya saben eh, ustedes que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, dueños de negocio, empresas que buscan abrirse paso con sus negocios a través de los diferentes canales digitales. Sobre todo LinkedIn, que es el canal que más nos encanta para ambientes B2B. Bueno, hoy estamos un martes más, martes 19 de abril del 2022. Como saben ustedes, todos los martes y jueves sacamos entrevistas y hoy vamos a hablar sobre eh, la gran oportunidad que tiene hoy los jóvenes emprendedores que les encanta y les apasiona la innovación tecnológica, inteligencia artificial, desarrollo de software, bueno, hay una infinidad de tantas ramas que hay posibilidades de invertir, porque ya sabemos que para eh, emprender se necesita sí o sí también de un capital para poder en marcha esas ideas, ¿no? Pero claro, no sin antes hacerles la cordial invitación que a todos aquellos negocios B2B que deseen implementar un embudo de ventas, es decir, generen clientes constantes, clientes nuevos, capten nuevos leads calificados de manera constante, predecible y escalable a través de LinkedIn, pues lo pueden aprender a través de nuestras mentorías dentro de cateman.com, slash mentorías, pueden ver mucho más información, y si están interesados, eh, pues dejar sus, eh, dejar sus datos para ver si podemos hacer sinergia juntos. En todo caso, queda ahí esa invitación, y ahora sí entramos a la valiosa entrevista, Vista. Tenemos a un invitado muy especial, es Antonio Jiménez, que nos acompaña desde Colombia. Antonio, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Katia, muchas gracias. Qué chévere compartir contigo y con toda tu audiencia. Un placer para ti y bueno, darte las gracias de antemano porque sé que eres un hombre muy complicado en el tema del tiempo, sobre todo porque eres líder de tantas cosas y pues nos has dado un espacio para compartir y para dar estas noticias interesantes producto de esa experiencia que tú manejas y justamente vamos a hablar sobre esas oportunidades, ¿no? Y me gustaría antes que nada, eh, Antonio, que nos comentes quién es Antonio Jiménez y a qué te dedicas. Bueno, Katia, eh, hace 22 años fundé una compañía de software en Colombia que se llama Help People Software. Help People es hoy en día una de las 10 compañías de software más importantes que hay en Colombia. Tiene presencia en ocho países de América Latina eh, y nos dedicamos a, a todo lo que tiene que ver con la plataforma para automatización de flujos de trabajo en las compañías. Desde ahí, pues eh, ya son 22 años recorridos, eh, pues. Empezamos a, a ver oportunidades eh, de mejora y de donde podemos apoyar a, a, a muchas otras comunidades. Y hace cinco años, seis años, vengo haciendo parte de la Junta Directiva de FEDESOF, que es el gremio eh, que que agrupa a todas las empresas de software y de tecnología en Colombia. Y desde ahí pues vemos cómo todos los emprendedores y los empresarios de, ese, de este sector vienen creciendo. Hace en, en mayo, en, en mayo de 2020, eh, justo en el momento de la pandemia, eh, un gran amigo del colegio, Benjamín Quintero, me dijo eh, que necesitaba que le prestara dinero. Para, para pagar algo eh, en Colombia y yo, dale, sí, no hay lío, creo que eran 20 mil, 50 mil dólares y simplemente se los pagué, es un amigo pues del alma de toda la vida, él vive en Panamá y después de dos, tres veces que me pidió el mismo favor eh, y yo me iba pagando, yo, yo volví y le hacía el favor y un día eh, como en junio yo le dije, Benji, y qué, ¿qué estamos haciendo? y entonces me dijo, no, ni idea, eh, porque en realidad le estoy haciendo es un favor a mi prima, ¿te acuerdas de Katy? Y yo, sí, pero pues, ¿qué estamos haciendo? Y yo, no, dame un momento, llamémosla. Y, y la llamamos, ella vive en San Francisco, California, y empezamos a hablar y me dice, no, es que eh, estoy comprando una empresa en Medellín de blockchain y para eso es el dinero que Benji eh, nos ha facilitado. Entonces, pues yo con Katy, la verdad, no hablaba hace. Sí. 20, 25 años. Y le dije, ve, Katy, ven, yo te cuento yo qué hago. Yo presido una compañía de software en Colombia, soy miembro de una junta directiva en Colombia de, del gremio de software y me dijo, Antonio, necesito hablar contigo. Yo tengo eh, un pequeño fondo, eh, ella tiene un fondo de unos 750 millones de dólares en San Francisco. Ella dice pequeño, pues al, al, al lado de las proporciones de... de, de de, de los fondos que existen allá, claro. y, y me dijo, mira, me interesa mucho, yo invierto acá en, en Estados Unidos, también invierto en, en América Latina, ella se llama Caterine Silveira y Cate y eh, busca compañías de base tecnológica para invertir en América Latina y me dijo, ven, pero me interesa mucho que hablemos eh, para ver qué podemos hacer en Colombia. Precisamente estoy comprando una empresa de blockchain en Medellín y pues me interesaría que hicieras parte del ecosistema y yo pues la verdad... Me interesé mucho eh, en estos procesos durante muchos años, pues fui profesor de, de universidades y últimamente fui, he sido mentor en programas. Eh, en Colombia hay una, una unidad del gobierno, o, o, una entidad del gobierno que se llama Impulsa, que apoya los emprendimientos eh, acá en el país. Y eh, en varias ocasiones me pidieron ser mentor de, algunos, de algunas startups eh, que, que hay en las universidades. Y siempre me sucedía que yo apoyaba, las eh, hacía las mentorías y yo decía, ah, si yo sacara cinco mil dólares de mi bolsillo invirtiera invirtiera en esta empresa y adicionalmente le apoyara con mi relacionamiento esta empresa se dispara pero después me ponía a pensar no yo a qué horas con qué tiempo no claro. y finalmente más allá de perder el tiempo le voy a hacer perder el, el eh, más allá de perder el dinero le voy a hacer perder el tiempo y el costo de oportunidad en el tiempo al emprendedor entonces me, me retractaba y dejaba que los muchachos siguieran pero siempre quedaba como con esa espinita de Ah, yo quiero, yo quiero invertir, dale. yo quiero invertir en empresas, yo quiero ayudarlos a crecer, a escalar y demás. Y vi que esta oportunidad con Caterine podía ser eh, a, a algo muy bonito y, y terminamos fundando, fundando Wow Ventures eh, en, en, en julio de, del año 2020. Eh, y, y, y pues creo que todo viene de historias muy bonitas, como las que les menciono, pero aparte de eso, eh, siempre también me sucedió, y, y esto haciendo un paréntesis personal, y es que eh, mi hija mayor se llama Guadalupe, que tiene nueve años, y mi hija pequeña se llama Aurora y tiene cuatro. Y mi hija grande siempre me preguntaba de dónde sacaba yo los nombres de las empresas que... Que, que tengo, entonces eh, tengo otra empresa de de renting tecnológico que se llama Cinco, con Z y con K y salió porque somos cinco socios, eh, Help People también de donde nació la primera Bien, empresa que tuve que se llamaba Mycotech, de donde había salido el nombre, que era el nombre de mi mamá fusionado con su floristería que se llamaba María y Compañía, entonces fusionó el nombre y le puse Mycotech y, y, y el día que me dijo, y un día, eh, que me, el día que me preguntó eso, yo me dijo, bueno, papá, el, la próxima vez que tú fundes una empresa, eh, ponle algo que tenga, a ver, que tenga que ver con el nombre de mi hermana y mío y eso se quedó ahí y, y justo cuando decidí fundar la compañía del fondo de inversión pues siempre he pensado que es la compañía eh, que, que debe llevar las inversiones eh, personales y familiares y de amigos y dije pues hay que ponerle un nombre en honor a lo que a lo que algún momento pacté con Guadalupe y decidimos colocarle Guau y Guau es Gu de Guadalupe y la AU de Aurora y es Wow Ventures y además eh, pues a Caterine le encantaba mucho porque el Wow es de sorprendente, lo usan mucho en México. Sí, claro, y, tiene un tema sonoro, ¿no? Eh, sí, y es muy sonoro, entonces ahí terminamos fundando Wow Ventures y pues es desde ahí lo que hacemos es ayudar a muchos emprendedores eh, o quisiéramos ayudar a muchos más eh, y básicamente lo que tenemos es un contrato de mandato entre Booming Group que es el fondo de inversión que tiene Caterine en San Francisco y Wow Ventures donde lo que hacemos básicamente es eh, invertir los recursos que nos manda que nos manda Caterine eh, desde los Estados Unidos, desde San Francisco. Ay, qué valioso. Muchísimas gracias porque estas historias realmente conectan. O sea, nos hacen ver cómo van evolucionando y cómo eh, personas con, con, con tu talla y ya con cierta trayectoria se preocupan por apoyar. Y esto es lo bonito, por apoyar a aquellos eh, jóvenes emprendedores que están en este proceso y que, como tú bien viste, en algún momento necesitan mentor y necesitan financiamiento. Y a través de esta sinergia con Caterina allá en los Estados Unidos pudiste hacer ¿no? este, este match. Y, y la historia del nombre también me parece fabulosa. <risa> Bueno, ahora, eh, hablando de justamente que el enfoque es ayudar, empoderar a todos aquellos startups que están empezando, ¿cuáles son las características que tú analizas en estas startups para que forman parte o que, bueno, se candidaticen y, y puedan acceder a estos fondos? Pues mira, eh, nosotros no nos inventamos la rueda, eh, pues... La verdad, eh, Catherine, en, en Booming lleva ya 12 años invirtiendo en empresa, entonces lo que hicimos fue co coger el mismo modelo de negocios que ellos tienen allá. Eh, y básicamente en Colombia eh, nos unimos a dos entidades eh, importantes: una es Rockstar y la otra es eh, Pollux de la Cámara de Comercio de Cali, donde básicamente ellos hacen programas de formación, entrenamiento a esos emprendedores. Eh, teníamos claro que debían pasar por algún tipo de programa. Eh, previamente para sí, ser evaluados por parte nuestra. Entonces básicamente lo que hacen los jóvenes emprendedores es que hacen un pitch, eh, tienen su deck o su teaser, eh, nos lo presentan, nosotros hacemos una evaluación previamente con un comité de inversiones y con base en eso decidimos si, si vamos al siguiente paso. Entonces la primera parte es constantemente nos están llegando a, desde nuestra página web eh, de guao.com wow guaoventures.com eh, y lo que hacemos es que eh, recibimos como tal eh, los los DEC o los teasers. Hacemos un comité de inversiones, definimos cuáles sí pasan y cuáles hacen parte como de nuestra línea de inversión y eh, posterior a eso eh, hacemos un pitch con cada uno de ellos. En ese pitch eh, identificamos eh, o validamos más bien lo que, lo que hemos visto en los teasers y con base en eso eh, vamos haciendo eh, pequeñas reuniones para ir profundizando y conociendo como tal la empresa. Luego eh, de esto lo que hacemos es un due diligence, donde empezamos a entender cuáles son las necesidades financieras, cuáles son las proyecciones que tienen, el tipo de producto y el mercado, el product marketing fit, si se si, si, si, si acomoda a necesidades como tal de, de mercado. Y lo más, más, más importante es, como siempre, el equipo de trabajo, eh, el equipo de los founders y si hay realmente una vena de algo que Booming Group denominan el champion. El champion es aquella persona que toma esa idea y la catapulta eh, contra todo tipo de pronóstico como tal. Entonces eh, vemos si realmente hay una cualidad de champion como tal en los founders y, y decidimos apostar. Eh, digamos que no hay un proceso de valoración de la empresa para identificar... Eh, ¿Cuál debería ser el porcentaje de más? Sino que dándonos en el conocimiento con el funder, eh, revisamos como tal si, si podemos invertir. Eh, los tickets promedio arrancan de $20,000 a $150,000. Normalmente somos más como un, un capital semilla en una etapa muy temprana. No, no buscamos ser eh, mayoritarios tampoco nunca. Eh, siempre tenemos claro que estamos en un proceso de entrada y que vamos a ser uno de los... Eh, eh, de los bicis que va a tener como tal eh, seguramente esas compañías Qué maravilla. Bueno, este y es importante y me gusta mucho ahora, las empresas siempre buscan los soft skills, ¿no? Es decir, aparte de ver toda la estructura, el plan de negocio y todo, es ver que si realmente los founders, como tú bien dices, tienen ese, esa madera de liderazgo y eso que es el tema de batallar y ver pues que la idea salga a flote, que no es fácil, Así ¿no? Es. Entonces, sí. ahora, dentro de tu experiencia y sé que estamos en el ámbito tecnológico, ¿hay ciertos... Eh, Ciertos tipos de, de, de subtemas dentro del área tecnológica que se muevan más, hay algunos más atractivos que otros. ¿Cuáles son los que ahora hoy por hoy, porque la innovación tecnológica ha, ha hecho un boom interesante luego del, de la pandemia, hay muchas empresas tecnológicas que están creciendo. A tu criterio, ¿cuál de ellas en qué subsectores son los que más eh, ves eh, protagonismo? Pues mira, eh, digamos que, que un tema muy importante y que se definió con Booming Group es que nosotros somos como como el fondo de captación o de exploración e identificación de de empresas de base tecnológica en Colombia eh, que posteriormente lo que hacemos es eh, ayudarlas a crecer para que seguramente lo que suceda es que Caterine sea quien las termine revendiendo en los Estados Unidos y pues busquen ya un VC de mucho mayor crecimiento y las haga crecer como tal buscamos no estar, estar como mínimo tres años y máximo cinco años, eso hace parte de nuestro contrato de mandato y eh, solamente invertimos en empresas de base tecnológica de unos sectores en particular, no estamos abiertos a absolutamente todo, entonces estamos en el tema del blockchain muy fuerte, el tema de inteligencia artificial, le estamos invirtiendo al tema de salud de las eh, apps de temas de salud y en el tema de educación. Esos son como nuestros cuatro sectores principales donde, donde vemos que, que, que hay mucho eh, por, por crecer y, y es donde nos enfocamos 100% eh, principalmente y donde le estamos dando más duro en este momento eh, al enfoque es el tema de inteligencia artificial y blockchain. Esos son dos, los dos tipos de compañías que en este momento tenemos más en el portafolio. Más fuertes, claro, seguro que sí. Era de, de, de esperarse. Ahora, este proceso de evaluación, normalmente a estos emprendedores, ¿cuánto tiempo les lleva desde que ustedes les evalúan hasta que hagan el proceso de formación y empieza ya la entrega de los fondos? Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Pues mira que, que inicialmente cuando empezamos eh, decíamos que nos íbamos a morar, demorar un promedio de cuatro a seis meses. Eh, y, y que no fuera más de nueve meses, pero empezamos a ver algo muy, muy, muy, muy curioso que, que de hecho en, en una de las entrevistas con uno de los bancos con los cuales trabajamos en Colombia, eh, nos hacía esa pregunta y, y, y yo decía, yo creía en mi ignorancia en el, en el, en el mundo de los, de los venture capital o de los fondos de inversión, yo creí que lo más complicado era conseguir la plata. <risa> yo juraba cosa. que lo más complicado era conseguir la plata resulta que nosotros Caterine eh, logró en su, en su ronda de levantamiento de inversión levantar 15 millones de dólares y yo dije, Dios mío, esta señora ¿cómo hizo esto? 15 millones de dólares pues una, para nosotros es un, un valor realmente significativo, importante y yo decía, bueno, listo pues ya hicimos la parte difícil ahora vamos a hacerla fácil, conseguir las empresas pues no conseguir las empresas es supremamente complejo porque, porque no todo el mundo está en principalmente en Colombia y en América Latina, la concepción de, de armar empresa para venderla no es no es algo que esté en la mentalidad de los empresarios, no, no, no todos los jóvenes están diciendo ay yo yo quiero yo quiero eh, con mi, con mi una empresa y, y en seis meses, un año, dos años, yo la yo la vendo, cosa que sí pasa en la mentalidad del americano y especialmente la gente que está en California, ellos saben que son eh, emprendedores seriales, de hecho, son seriales y ahí es clarísimo, que hacen son entonces ellos fundan eh, pierden fundan ganan fundan venden y se la pasan funda y funda empresa y todos los días tienen ideas nuevas y están fundando ah, a veces uno se, se sienta con un, con un emprendedor serial en en eeuu y tranquilamente al tiempo tiene siete negocios eh, que, que le están rodando y, y, claro. y es normal en ellos aquí no aquí muchas veces eh, me, eso me hacía eh, como como como recordar, Hell eh, People, el 40% es de un fondo de inversión y el 7% es de un grupo empresarial muy importante en Colombia, que es el Grupo Sura. Y, y recuerdo que cuando yo fui a vender Hell People, yo le dije a mi papá, eh, mi papá tiene 88 años, toda su vida fue empresario, y cuando yo le dije que iba a vender, mi papá me insultó, me regañó y me dijo que, que, que, uno, tenía que, era, que uno tenía que salir era con los pies para adelante. O sea, el día que uno muere es el día que uno de va de la empresa. Y, y pues para mí no era, no era claro. Y, y curiosamente esa es la mentalidad que muchos empresarios, así sean pequeños, todavía tienen porque sus padres, sus tíos, sus abuelos, pues tenían el pensamiento de mi papá. Entonces eh, recuerdo que por ejemplo tuvimos unos muchachos que evaluamos eh, hace, hace mucho, hace como dos años y eran unos muchachos que tenían un emprendimiento de realidad virtual. Eran dos jovencitos además, uno como de 19 y 21 años. Tenían una cosa espectacular. Yo les coqueteé por todos los lados para lograr eh, invertir en ellos y no, no pude. Y, y después me contaron por qué. Y era que sus padres, sus abuelos, to, to, toda su familia los rodeó y les dijo, no, si usted necesita algo, nosotros se los vamos a dar, pero no, no, no meta un tercero. Y, y, y pues eso... Para pues, mentalidad... que se quede, ¿no? Al, al menos si hay la familia de, de, de todo el entorno para que se quede, te estamos apoyando para que te quedes con ese activo eh, forever, ¿no? No para que venga alguien y después lo vendas. <susurra> Interesante. Sí, pero, pero, pero, pero mira que es que hay unos temas en, en esto y es el tema de, de escalamiento. O sea, sí, yo sé que si me, mi familia me rodea y me presta 100 mil dólares, pero no me preste un millón de dólares, ¿ya? Y no es lo mismo lo que yo logré hacer con 100 mil dólares para escalar la compañía y llevarla a cierto punto que invertirle un millón de dólares a una compañía y llevarla a otro punto. Eh, y muy seguramente estoy exagerando en los 100 mil de la familia, seguramente no son 100 mil, son 10 mil claro. y eso. Entonces, eh, el pensamiento que tiene el joven emprendedor en Colombia eh, ya ha ido cambiando y ha evolucionando, evolucionando mucho y nos han ayudado mucho los programas de televisión como el Char Tank y, y cosas como estas como el Aprendiz en su momento con Donald Trump y todo el asunto, pero eh, han ayudado a ir abriendo la perspectiva y que cada vez hay más conexión con, con Silicon Valley y la gente dice, eh, oigan si lo hacen en Silicon Valley, ¿por qué lo hacen así? Debe ser por algo, entonces ha ido evolucionando y madurando ese pensamiento de, de saber que yo voy a crear compañías para escalarlas. Entonces, esa es como la perspectiva. La, la segunda es que también hay mucho, hay, te toca tener mucho cuidado porque también hay unos muy buenos PowerPoints. ¿no? Entonces, eh, hay personajes que simplemente con, no, es que mira, yo tengo una aplicación que, que prácticamente hace lo mismo que Rappi, pero mejor que Rappi y y, y, y va a ser eh, el Amazon de América Latina. Y uno, bueno, listo, ven, tienes un MVP, muéstrame qué tienes de producto. No, no, no, mira, todo lo tengo aquí, tengo cifras. tengo Y entonces eh, es entre, una, entre un PowerPoint muy bonito con unas buenas cifras y lo que tienen en la cabeza, pero todavía no hay algo más, más tangencial que uno pueda eh, captar. Entonces, pues toca tener también mucho cuidado porque, porque pues, también hay gente que habla muy bonito, pero todavía no tiene nada materializado. Eh, como también hay muy buenas ideas que también toca prestarles atención porque hay muy buenas ideas que lo que les falta es el capital para hacerlas realidad. Entonces, no, no es un proceso fácil, no es un proceso fácil el evaluarlas, el conocerlas, el, el entenderlas. A veces nos ha pasado con emprendimientos que de pronto, o con emprendedores más bien que son muy, muy técnicos, y, y muy malos en marketing y muy malos en venta entonces eh, eh, ni, ni ellos saben lo que tienen entonces toca sentarse y, y casi es que decirle ella y despierten ahí tienen ah, algo claro. poderoso eh, pero necesitamos ayuda porque ustedes son unos muy buenos técnicos pero necesitamos tener alguien más potencial eso es como la, la ecuación entre steve ballmer y, y bill gates en microsoft bill sí. claramente no era el mejor de los vendedores eh, y era excelente técnico pero se unió un personaje como steve balmer que lo lleva a otra a otro nivel porque era el personaje de marketing y de ventas. Claro, Qué interesante. Bueno, eh, siempre en las entrevistas nos queda poco tiempo. Yo quiero agradecerte, mi querido Antonio, valioso todo. Estos testimonios, esta idiosincrasia del, del emprendedor digital. Eh, espero que vaya cambiando porque, claro, no es lo mismo, como tú bien dices, una inyección pequeña de capital a grandes capitales para escalar, sobre todo cuando una idea tiene todo el potencial. Así que, bueno, solo darte las gracias eh, y pues preguntarte dónde te podemos encontrar. Si hay jóvenes que nos están escuchando, ¿dónde pueden acceder a ver este proyecto? Perfecto. Bueno, pues eh, primero que todo, Katia, mil gracias por la invitación. Qué chévere que nos hayamos encontrado en este espacio. Eh, pues tengo mi perfil de LinkedIn. Eh, es ANT Jiménez. Me encuentras como Antonio Jiménez eh, o ANT Jiménez en, en Twitter o en LinkedIn. Eh, y el sitio web de Wow Ventures es Wow Ventures. Wow. G. U. A. U. Ventures con V. Com, wowventures.com y ahí pues está toda la información de, de, nuestra, de nuestro fondo de inversión y también hay unos formularios para que ustedes puedan inscribirse y mandarnos información si quieren ser contactados para evaluar sus emprendimientos y pues sería supremamente grato eh, para nosotros eh, conocer más empresas de América Latina donde podamos hacer inversiones inteligentes y poner lo que yo siempre les digo a, a los emprendedores esto no es simplemente conseguir dinero porque para conseguir dinero pues vayan a un banco. Eh, aquí cuando uno se, fund, se, se une a un fondo de inversión es para obtener algo que llamamos el smart money y es no solamente el dinero, claramente el dinero es importante, pero a veces eh, el relacionamiento y el conocimiento que tenemos los fondos de inversión de lo que es eh, los, los el mercado como tal, las tendencias, las empresas, pues es mucho más valioso que el mismo dinero. Entonces, pues la invitación a que en Ventures nos visiten y nos dejen su información, seré, sería muy grato poder evaluar muchas empresas de América Latina. Genial, y con esto nos quedamos, que muchas empresas de América Latina, no solo en Colombia se puede, eh, pueden llegar con esto, pueden mentorizarse, porque es importante lo que tú dijiste la mentorización, alguien que ya conozca y aparte de este dinero inteligente este dinero que va a apoyar ese emprendimiento mil gracias Antonio por esto realmente también valoro muchísimo tu valioso tiempo, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iBox en iTunes en el formato de video en YouTube recuerden, si este contenido es de utilidad para alguien, para ese joven justamente que, que ven que está emprendiendo, pues compártalo es contenido completamente gratuito y con eso apoyamos a que este contenido que busca eh, generar o mejorar un ecosistema emprendedor de negocios digital de, de mejor forma, pues se, se, se cumpla, ¿no? Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.